Viajo al futuro, pa' ver lo que tengo Viajo al futuro, y ya tengo el millón Viajo al futuro, a ver quién se quedó Viajo al futuro, manejando este flow Manejando este flow, volando los agres como un dragón Siempre superando mi otro show, solo me hablan para romper los shows Era hora de subir el nivel, con la mitad de ser un rex, que se que Voy a poder, con tiempo y trabajo lo cumpliré, yeah Tranqui, vengo metiéndole, cabrón todos los días prendo el micrófono, así suena mi son Y para que no cree, tengo mi estudio, como se debe nos pusimos para la calle y nos quedamos con todo Pusimos pa' la disco y nos quedamos con todo El futuro que me espera yo ya estoy llegando Llegando, yeah Viajo al futuro pa' ver lo que tengo Viajo al futuro y ya tengo el mío Viajo al futuro a ver quién se quedó Viajo al futuro manejando este flow Viajo al futuro y yo ya tengo el millón. Una casa bien lujosa, un gran coche, una carroza. Viviendo a mi manera, mi vida es color de rosa. Hey, yo siempre estoy cocinando toda la crema. Cada vez estoy más metido en la escena. En el par y el burilo lo mueve tu nena. Pa pasear no necesito un panamera. Viajo al futuro y me miro al espejo Y si me doy cuenta no estoy tan viejo Todos me miran y dicen canejo Pero es por todo el que yo manejo No te me pegue, tengo la grasa tengo un flow cabrón que no te alcanza. Camino tranquilo, sin amenaza. Estamos tranquilitos escribiendo en la casa. Una vez más que la rompí. Me voy de gira con todos los compis. Un par de tragos que pegué. No viene una, se me vienen diez. Ando re loco, se me prende el foco. Si me dicen algo, conseguí te lo exploto. Quieren frenarme, no pueden pararme. le tiro dos rimas y dejan de tirarme. Sigo tranquilo y empiezo a rimar Para la tarima poder explotar. Si en el futuro me vende diez, es porque ya subimos el nivel. La nena que tiran ya la corté porque se vienen cuando yo estoy bien. Y bien elevado, y eso que no estoy fumado. Cuando yo rompo las pistas me siento como el mani paqueado. Nunca me siento dormido, dispuesto pa' lo mío. Siempre sonando más duro, me voy pa' futuro pa' que vean lo Viajo que se el sonido. Viajo al futuro, pa' ver lo que tengo. Viajo al futuro, y ya tengo el millón. Viajo al futuro, a ver quién se quedó. Viajo al futuro, manejando este flow. La diferencia No, boy, you ain't them on this one